Queridos vecinos y vecinas, en estas fechas tan especiales os quiero enviar mi más sentido abrazo, pleno de afecto, respeto y consideración hacia todos sin excepción. Vosotros sois los que hacéis nuestra ciudad, los que dais sentido cada día a la asistencia de nuestro municipio, los que trabajáis siempre duro para sacar adelante a vuestras familias y los que en definitiva no rendís nunca, a pesar de las grandes dificultades que hoy todo lo asolan, como esta pandemia a lo que nos hemos sometido. Y precisamente por esto. En este instante os deseo transmitir un mensaje de esperanza y de ilusión, basado en la absoluta confianza de que el nuevo año nos va a traer, esta vez sí, salud sobre todo y también esos grandes objetivos por los que tanto hemos peleado en estos últimos tiempos. Y con esos logros volverán, a tenerlos por seguro el trabajo y la alegría a muchos hogares molineses. Así pues, y aunque sé que es difícil, os pido que hagáis un esfuerzo y viváis con buen ánimo estos días, especialmente pensando en los mayores y en los pequeños de vuestras casas. Ellos más que nadie se merecen vuestra sonrisa y cariño en estas fechas de Navidad. Ahora lo que toca, sin ningún género de dudas, es demostrar todo nuestro amor a nuestros seres queridos y dejar los problemas aparcados a un lado. Aunque también no podemos olvidarnos de ser responsables y llevar a cabo las medidas sanitarias frente al COVID-19. Os recuerdo que es tiempo de solidaridad, de sacar lo mejor de nosotros mismos y de hacer gala de la bondad que siempre nos ha caracterizado a los molineses y molinesas. Ningún niño, ninguna niña se puede quedar sin juguetes. En ninguna mesa puede faltar un pedazo de turrón. Hoy más que nunca es tiempo de compartir, de estar ahí, de echar una mano. Yo ruego muy especialmente que esta petición no caiga en saco roto. No me gustaría despedirme de vosotros y tener unas palabras para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestras residencias, que hoy más que nunca están trabajando muy duro. Muchas gracias por el cuidado, respeto y cariño con el que siempre tratáis a nuestros mayores. Y cómo no, recordar a nuestros mayores. Pedirles que sean fuertes y que esto pasará pronto. Mucho ánimo. Feliz Navidad y de corazón mis deseos para todos de salud, paz y amor y prosperidad para el año 2021.